contento ¿a dónde? ¿a dónde? aquí, allá, allá, aquí, allá aquí. Un, ok, vamos por el tiempo una aquí voy, Díganme, viene una canción nueva con Pitbull eso es algo nuevo, ya está grabado así que esperen mucha música con calidad ¿right now? 20 días sí. ¿a quién se lo dedico hoy? al género urbano en general secreto, sí, a todos. secreto no, yo lo que soy un fajador, eso sí. ¿Qué opina algunos oponentes cuando tú llamaste a la unión para que todos se unieran y todo el mundo te apoyó? O que pasó, algunos hicieron ¿Qué, lo, Contento, así? o sea, tu rival de Dios, que es el, el creador del mundo, no va a tener, eh, tú me entiendes, controversia a Dios. No viene, viene, viene, viene, viene eso sí. Doble, viene, pero quiero que sea que te lo tome de sorpresa, pero viene.